amenazada por cinco incendios fundamentalmente en primer lugar al cierre al cierre eh, sangrante de líneas de la escuela pública, al cierre sangrante de las líneas de la escuela pública. Eh, en cuatro años se han eliminado mil, más de 1.300 unidades de educación infantil de la escuela pública. Segundo incendio que queremos tratar con la nueva consejera, la orientación educativa en Andalucía. Hace más de un año presentamos una propuesta. Una propuesta que decía que la orientación educativa tenía que estar eh, regularizada en nuestra comunidad autónoma, porque no hay normativa que la regularice. Una iniciativa que decía que se tenían que incorporar progresivamente orientadores y orientadoras a los colegios de infantil porque no dan abasto. Tercer incendio que hay que sofocar, el tema de las escuelas infantiles. Con el nuevo decreto se abría la puerta a la liberalización, a la mercantilización de este primer ciclo de educación infantil y se perjudicaba enormemente a las familias, puesto que iban a percibir menos ayuda de las que estaban percibiendo. Cuarto incendio, las oposiciones del profesorado interino de los conservatorios. La semana pasada se aprobó una PNL en el Pleno, eh, aprobada por todos los votos a, a favor de la oposición, pidiendo que se aplazara a 2018 las oposiciones de este cuerpo. Y el quinto incendio que hay que sofocar, y nunca mejor dicho, el tema de la climatización de los centros educativos. Son las AMPA las que han puesto este, eh, el foco encima de este problema real que se vive en los centros educativos y son las AMPA las que tienen que seguir teniendo el protagonismo en este tema tan fundamental.